Hello, Kai. Bueno, yo Este es un nuevo video en el canal y espero que estén muy bien porque vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el lado que no conocías del internet. El, el lado, no el lado. <ríe> Algunos electrodomésticos como neveras, lavadoras, entre otros, no son tan adictivos porque solo sirven para una cosa. En cambio, electrónicos como computadores, consolas y celulares sí son adictivos ya que son versátiles. O sea, que sirven para, para muchas cosas como comunicarse fácilmente con la gente aunque estés lejos de ella. Jugar juegos con multijugador, o sea, con mucha gente alrededor del mundo. Y también puedes jugar solo. Y también investigar, estudiar. Todo esto sería resumido en una sola palabra, o bueno, no, en una sola frase, el Internet. Pero hay un gran problema, y es la adicción. Los mismos padres fundadores de la tecnología, o bueno, algunos, cometieron un error y ellos mismos lo admiten y es que hicieron el internet adictivo ellos se dieron cuenta porque al desarrollar Messenger se sintían que todo el tiempo querían ver qué mensajes les llegaban las imágenes todo lo que les llegaban ellos estaban muy atentos y ahí se dieron cuenta que a la gente le pasaba lo mismo entonces entre comillas querían bueno quieren destruir lo que ellos mismos crearon adicional a esto otro gran problema es la poca seguridad lo que nos lleva a la falsa información. Es mito que el internet vende nuestros datos a otras empresas. Lo que sí es verdad es que usan nuestros datos en nuestra contra. Ya que ellos ven lo que nosotros nos gusta para engancharnos, recomendarnos cosas y también ven cuánto tiempo nos quedamos viendo una imagen y así como ya les acabo de decir, recomendamos cosas para seguir enganchados. Y cuando vemos esos recomendados, hay más recomendados y más recomendados es seguir formando un círculo vicioso. Porque el objetivo es que estemos el mayor tiempo posible en el Internet. Ahora, ¿por qué todo esto nos lleva a la falsa información? Ahora sí. Porque la poca seguridad hace que no filtren bien la información que se da en Internet. Por tanto, se genera un inconveniente y ya es eh, los conflictos, aunque a veces puede ser accidental que manden noticias falsas y otras veces es con ese mismo fin el que lo hacen a propósito el cual es de crear conflictos. Y también es porque nosotros no nos informamos y pensamos, y pensamos bien la información que vemos en internet debemos mejorar todas estas cosas que pasan ah no debemos de mejorar todos estos problemas de el internet para que el, el internet sea innovación y no adicción para ello algunos padres fundadores dan estos siguientes tres tips primero no aceptar cookies y no no son las galletas en <ríe> las cookies son las que son anuncios que te muestran en cada sitio web en donde te dicen que supuestamente quieren mejorar la web, entonces para eso aceptar las cookies. Pero lo que hacen las, estas cookies es seguir lo que estamos leyendo en internet y así espiarnos para saber qué es lo que nos gusta. Y como lo dije, el mismo objetivo, engancharnos a internet. El segundo tip es apagar todas las notificaciones, digo, desactivar todas las notificaciones, que no sean necesarias, es decir, las notificaciones de aplicaciones que tú consideres que te sirven, déjalas porque el objetivo de todas estas notificaciones es traerte al celular cuando estés afuera y para eso cada rato estar en el celular no sirve el tercer tip es no aceptar recomendados ya que así mientras tú ves recomendados como lo dije antes te dan más recomendados que te gustan y así te van a dar más recomendados y más recomendados y más recomendados. Por eso es que si tú ves un video, por ejemplo, de un payaso, te van a aparecer más videos de payasos. <risa> y bueno, eh, y esto es todo. Pero esperen, los creadores de la tecnología divulgan estos tips, ya que eh, al darse cuenta de este problema, no permitían que sus hijos eh, no les dejaban usar el internet hasta una edad en específico y casi se me olvida. Los videos sobre la adicción a la tecnología, algunos son, bueno, esas animaciones son muy exageradas, diría yo en mi opinión porque dicen que todo el tiempo uno está, bueno, en la calle, todo el mundo está en el celular, todo todos todos todos, pero bueno, eh, no es así, a veces algunas personas sí se la andan en la calle con el celular, pero no todas, pero hay que tener en cuenta la moraleja que nos da. Y acá entonces, les voy a dar Y es que la internet es una herramienta muy importante para nuestra vida Y por eso no debemos de satanizarla Sino de usarla con cuidado para evitar la adicción Así que te invito a que te suscribas al canal Le des un like a este video Y también me ayudarías mucho compartiendo este canal Por todas tus redes sociales y con todos tus amiguitos Pero si estás fuera el alón, solo suscríbete y bueno, también mandáselo a tu familia. <risa> Ahora sí, eh, nos vemos mis queridos amiguitos.